Muy buenas. Bueno, pues ya hemos empezado la temporada. Como habéis visto, hemos empezado de manera intensa con la castejón Víquez Parada el fin de semana pasado. Una clase de spinning, hicimos solidaria. Hola, estamos en Fire Sport, eh, vamos a hacer una clase de spinning solidaria, eh, patrocinada por los lobos, por Chicos Almazara y bueno, no hay mucha gente, son todos casi todos del club. Pero bueno, nos da la oportunidad a las que no vamos en bici con vosotros, pues de poder colaborar también. Para la siguiente, apuntaros más gente, esto está guay. Y como os adelanté en algún otro vídeo, voy a empezar a colaborar con Javier Jimeno. Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, me, me presento, me llamo Javier Jimeno Casanova, soy dietista-nutricionista especializado en, en nutrición deportiva y bueno, pues eh, mi trayectoria profesional sobre todo la he dedicado pues, en el mundo del deporte, tanto en clubes como el Atlético Madrid, el Real Zaragoza y sobre todo en pues, eh, los últimos años con ciclistas, triatletas y deportes de, de Endura. Sobre todo un poco pues, el, el objetivo de este, de este vídeo, es, que es el comienzo de, de muchos, pues, es hacer un, eh, una propuesta nutricional pues, con todos los ciclistas de, de Ciclos Almozara y sobre todo el ayudaros pues, con pequeños tips, pequeñas eh, herramientas y pequeños consejitos que podéis aplicar en vuestro día a día pues, para mejorar vuestra, eh, vuestra pasión por el deporte y sobre todo evitar pájaras. Evitar eh, cansancio prematuro y sobre todo que al final tengáis unos muy buenos hábitos de vida y sobre todo sea aplicable al, al ciclismo. Así que por mi parte iremos presentando varios vídeos. Vamos a hablar pues, de qué desayunar eh, antes de las tiradas largas, eh, cómo tomar eh, la recarga de glucógeno en, en los días previos a una tirada ya de, de alta intensidad. Vamos a planificar también qué comer cada cuánto, cómo, en qué textura, sólido, líquido, dulce, salado, es decir, todo esto lo vamos a tratar, vamos a hablar de cómo prevenir los calambres, vamos a comentar cosas de qué comer o qué tomar después de los entrenamientos o la hidratación, es decir, vamos a comentar muchísimas cosas, eh, sobre todo de forma muy práctica, que al final es como la nutrición se, se aprende. Digamos que mi trabajo es estudiar, leer, ir a los artículos científicos, probarlo con los ciclistas, escucharos, eh, que nos deis feedback y luego mandarlo en forma de tips, en forma de, de resumen, para que directamente lo apliquéis ya desde, desde el momento de, del vídeo. Así que nada, eh, comenzamos nuestra, nuestra andadura. Eh, cualquier duda o consulta, pues eh, ya os pasaremos nuestros, nuestros datos. Sobre todo nos podéis escribir un correo, llamar, eh, pedir información y también pues en Ciclos Almozara pues tendréis ahí tarjetitas nuestras pues, para que... Eh, mejoréis vuestros hábitos Quien quiera algún tratamiento más, más personalizado Así que encantado de saludaros a todos Y nos vemos muy pronto Y para la semana que viene Nos iremos a la Volcad Costa Brava Sábado y domingo Un par de vídeos prepararé Y e iremos con los lobos, con Mikel y Giorgio O sea que si queréis verlos darle a suscribir Y bueno, nos vemos la semana que viene